Muy buenas noches amigos, bienvenidos una vez más en Busca de la Verdad. Pues bien, tenemos hoy pues, un tema que abordar que parece ser que se está dando pues, una serie de informaciones no del todo correctas ¿eh? y esto pues, hay que tener un poquito de vista y de miras para hablar de ello. Podemos caer... En una serie de errores muy grandes. Nueva ley del copyright de la Unión Europea. Y la pregunta es, ¿nos censuran? La palabra y la respuesta es no nos van a censurar. Vamos a ver, yo he estado buscando incluso la propuesta de ley y en ningún momento dicen que no se puede hablar de ovnis, de conspiraciones, ni aquí ni en otro sitio. Vamos a centrarnos un poquito en de, de qué va todo esto. Todo esto va en relación al copyright. Ahora vamos a poner ejemplos prácticos para las personas que eh, utilizamos Internet, YouTube concretamente, pues para subir una serie de contenidos como creadores de contenidos. Vamos a ver. Un supuesto. Imaginaos que hay un señor que es un fotógrafo y ese fotógrafo se gana la vida haciendo fotografías y le vende las fotografías a un periódico automáticamente sale una noticia y qué es lo que vamos a hacer nosotros, ir a ese periódico o al otro y capturar esas imágenes porque son imágenes del hecho en cuestión. Bien, esto es lo que van a censurar, que tú no puedas utilizar trabajos de terceras personas ¿eh? y que puedas ganar miles de miles de euros como está ocurriendo, hay canales con un millón, dos millones, tres millones de suscriptores, del misterio, de otra cosa, pues que ellos para hablar de algo, pues automáticamente cogen una foto que han visto aquí en, en internet. Automáticamente eh, tú vas y ves tu propia fotografía en el vídeo de un señor que está ganando 20.000 o 30.000 euros al mes. Ese es el problema. Claro, tú reclamas, ¿no? Oye, esta foto es mía. ¿Vale? Y entonces hay medios legales hoy en día para poder reclamar. ¿De acuerdo? Esto por un lado. Por otro lado, se está hablando en algunos canales del misterio, eh, yo pediría un poquito de seriedad, ¿vale? Un poquito de seriedad. Lo que va a estar prohibido son los memes y las músicas también van a estar prohibidas. Pero ahora yo os digo una cosa. Eh, desde el año 2016 que esto se lanzó y nadie se enteró, yo sí me enteré, de hecho, no estaba aquí precisamente eh, en mi casa, estaba yo en otro sitio y me enteré de esto. Y estuve mirando en la proposición de ley y la proposición de ley la han modificado, es una propuesta, es un borrador, lo que han aprobado. Ahora hay que aprobar la ley, es decir, en ese borrador lo que se ha hecho pues ha sido pues poner una serie de artículos bien redactados donde dicen, pues esto en el copyright tal, lo otro tal, lo otro cual. No se podrán hacer memes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos afecta a nosotros? Relativamente nada. ¿Por qué? Por ejemplo, a mí no me afecta nada. Muchas de las imágenes, el 80% de mis imágenes en mis vídeos son de plataformas de pago, que además, eh, de hecho... Eh, YouTube te puede pedir explicaciones. Oye, esto usted de dónde lo ha sacado. Pues bueno, incluyes el enlace, eh, el pago de esa factura que tú has realizado, que te han, te han emitido a ti y automáticamente YouTube te permite monetizar el vídeo. ¿vale? El problema que está teniendo es la monetización. Tú puedes coger una película y sin monetizar la puedes subir, salvo pues, que te la, te la corten o te la quiten. Y si tú quieres monetizarlo, pues ese dinero va a esa persona o a ese autor o a esa productora o a ese periódico. Pero a día de hoy, a día de hoy, vosotros probar a hacer un vídeo con imágenes de una película o de un documental de National Geographic o cualquier cosa y veréis cómo salta los derechos de autor o las músicas como derechos de autor y te dice que todos los ingresos irán destinados a esa persona, o a esa productora, o a ese grupo musical, o a ese autor. Esto ya está pasando. Lo que pasa es que lo van a poner más al extremo. Se está hablando que si de Wikipedia, de Wikisodia... Vamos a ver, lo que nos afecta a los youtubers. Y lo que nos afecta ya nos está afectando prácticamente a día de hoy. Yo he visto eh, de canales del misterio, ¿Vale? Algunos suben películas, otros suben partes de documentales, otros cogen imágenes de una televisión y la ponen aquí. Claro, esto lo ve la televisión, la productora de vídeo, tal ¿qué es lo que va a pasar? pues eh, Pues pueden decir, oye, mira, lo que tú ganes es para mí, porque yo he invertido aquí un tiempo, un dinero, una producción. Y tú te estás ganando la vida con esto a costa de mí. Eso es un problema, porque si yo veo una imagen mía que yo no he cedido, aunque yo todos mis vídeos son Creative Commons, es decir, se pueden utilizar. Podéis utilizarlo con las normativas de YouTube. Es decir, podéis utilizarlo, pues eh, Rafa Fernández dijo en un vídeo tal cosa y tú puedes cogerlo, que es perfectamente lícito. Yo permito que se utilice mi imagen dentro de un contexto correcto, si no YouTube te va a censurar. Evidentemente, porque yo voy a denunciar el vídeo, aunque sea Creative Commons, no importa, ¿vale? Pero eh, sabemos que hay gente que tiene un millón y va para dos millones de suscriptores en el mundo del misterio y la conspiración, pues que si tú te remontas a vídeos anteriores, Muchos tienen un 80% de imágenes cogidas de un periódico de aquí y de allá. Y eso ellos en ningún momento le van a pagar a ese periódico su parte o, o, o lo que viene siendo las imágenes o la música. Luego se habla, por otro lado, de la censura de, eh, del contenido de lo que hagamos. Es decir, tú no podrás coger un periódico, leerlo aquí en internet. Pero eso quién lo hace. Tú coges partes de aquí de allí, lo modificas, vas aunando información y luego, pues como hace cualquiera de vosotros que sois la mayoría, eh, sois gente muy, muy inteligente, ¿no? Pues cogéis y lo pegáis en una hoja de, de tratamiento de texto, en un Word o en lo que sea, y pues bueno, vais modificando, vais añadiendo para que tampoco eh, lo que vaya a ser un copia y pega, para que sea pues tu esencia, ¿no? Que tú te bases en una información, eso lo hacemos muchos, ¿vale? Es, es, es algo lógico, no voy a inventarme la noticia, aunque algunos sí se las inventan pero bueno, eso es harina de otro costal no podremos eh, utilizar fragmentos de libros que no hayan pasado 20 años, ¿quién utiliza un fragmento de libro hoy en día en Youtube? ¿canales de, de qué? ¿del misterio? ninguno ¿eh? hablan y de hecho tú te podrás basar en un libro, y podrás comentarlo podrás hablar pues como los últimos vídeos que he hecho yo, lo que yo opino sobre la economía mundial y el señor Soros y el Vaticano, tú solo puedes hablar. Ahora, tú lo que no puedes hacer es un meme. Pero es que eso tampoco está permitido ahora porque si a mí me hacen un meme, yo lo denuncio a YouTube y YouTube te va a dar un palazo. Pero eso ya está en vigor. Y de hecho en España ya hay una ley con esto. O sea, no en la Unión Europea, ya hay una ley. Cuidado con esto. ¿Vale? Es decir, no nos van a censurar. Si yo he visto un ovni, ¿por qué no voy a poder decir, oye, que he visto un ovni? ¿Por qué? Ahora, tú coges información de una plataforma internacional de ovnis, del aeroespacial, pues no vas a poder usar sus imágenes corporativas ni vas a poder usar eh, absolutamente nada. ¿Vale? Pero tú puedes salir aquí hablando libremente y hay páginas. Donde, mira, sin ir más lejos, aquí YouTube eh, tiene un apartado donde hay músicas que te dejan utilizarlas. Algunas son buenísimas, otras no valen para nada, ¿no? Esto también es verdad. Gustos y colores, ¿no? Cada uno tiene su gusto. Con lo cual, hay otras plataformas de imágenes sin derechos, que algunas son gratuitas y otras has de pagar para poder utilizar vídeos, utilizar eh, imágenes, etcétera. ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues bueno, tú pagas una cuota al año, por ejemplo. Yo, de hecho, eh, cuando empecé esta nueva andadura, ¿no? eh, hace unos meses, pues yo dije, bueno, me voy a poner al día y quiero pues, avanzar un poquito y utilizar buenas imágenes y buenas músicas. Vale, todas las músicas que oís en mi canal y todas las imágenes al 80% son extraídas de una plataforma donde yo he pagado un periodo anual, me han facturado un año y sale más barato, y tú puedes utilizar imágenes, fotos, y además te dan una serie de, de enlaces, de registros, por si alguien te pide, por si alguien te pide explicaciones de esa música o de aquella imagen, tú lo puedes adjuntar en un correo. Es Decir, no, señores. Y además presentas tu facturita que te la emiten por internet. Y tú has pagado y entonces demuestras todo y no pasa nada. Puedes seguir monetizando. ¿Cuál es el rebote de los youtubers? Que no podrán monetizar con imágenes de otros. ¿Y cómo es muy fácil? Esto también. Yo si hago una gran obra de arte, me tocaría mucho la moral que ahora llegases tú y la utilizaras para ganar tu dinero. Esto es lícito, es lógico, es mío, es algo mío. De hecho, hay series de televisión, hay un montón de productos de propiedad intelectual que se registran. Si no, esto sería el, el despiporre total. Entonces, ¿podremos hablar de conspiraciones? Por supuesto que sí, podremos hablar de conspiraciones. Pero cosas basadas en la realidad. Es decir, todos estos canales que el reptiliano se arranca la piel, ojito. Porque eso es infundar, eh, está ahí, en el borrador, que se ha aprobado ya. Eso es infundar falsos testimonios, es mentir sobre una persona. Si la reina de Inglaterra tiene un hijo que se llama Carlos, que es el príncipe Carlos, tú puedes salir aquí y decirlo, claro que sí puedo, por supuesto. Ahora, yo lo que no podré decir es dañar la honorabilidad de la persona, pero esto ya ocurre ahora mismo. Lo que pasa es que hay ciertas personas públicas que ya lo saben y se la sudan. Otros no, otros te hacen vídeo de por qué todo el mundo copia a fulanito y menganito. Esto es un decir, ¿no? Con lo cual la propuesta de ley lo que es el borrador está aprobado y se han añadido cosas que desde el año 2016 se han ido agregando. Ahora falta que la Unión Europea el Parlamento Europeo lo apruebe que son cosas distintas, ¿vale? No confundamos la censura con el derecho de autor. Es algo lícito, es algo lícito, que Internet es un agujero y coladero de, eh, de la propiedad intelectual. De hecho, estas leyes ya las está aplicando poquito a poquito lo que viene siendo la plataforma en la que ahora mismo estamos aquí eh, todos. Hay que entender una cosa, ¿vale? Hay gente que esto no lo entiende. Existen muchas plataformas de vídeo, lo que pasa que la que deja mejores beneficios económicos si monetizas tus vídeos es esta, porque las otras tienen una cantidad de restricciones que no te lo permiten y tienen ciertas cosas más a rajatabla, lo que pasa que lo que ocurre en Estados Unidos y lo que ocurre en Europa es diferente. La Unión Europea se rige por unas normas, ¿vale? Se rige por unas normas y Estados Unidos se rige por otras normas. Esto es normal. Igual que Andorra, se rige por otras normas. Cualquier país, por un tema fiscal y tal. Bueno, esto ya lo sabéis porque sois inteligentes. ¿Qué es lo que pasa? Estados Unidos, que es de donde origina esta plataforma de YouTube, que no es nuestra. O sea, yo mi espacio es eh, un alquiler que a mí me dan dentro de una habitación que me dan dentro de una casa. La casa no es de mi propiedad. A mí me dejan habitar en una habitación. Claro, aquí ponen las normas. Oiga, usted, ¿quiere usted eh, montar fiestas a partir de las 11 de la noche? Pues no va a poder. ¿Por qué? Pues porque aquí la gente a partir de las 11... Bajan la música y dormimos. Y a las 8 de la mañana vuelvo a poner la música a toda leche. ¿Podré hacer fiestas aquí? No. A las 11 se corta y a las 8 se continúa de la mañana. ¿Pero yo podré? No. ¿Por qué? Pues porque YouTube es alquilado. Esto no, no lo entendemos salvo, pues bueno, sigue siendo alquilado aunque tú no monetices tus vídeos. Tú no los quieres monetizar porque eres una persona altruista y quieres, pues bueno, pues vale, no vas a tener ningún problema porque como no estarás dentro del programa de monetización, YouTube nunca te va a lanzar un copyright. Te dirá, oiga, esto no es suyo. En el caso de que usted quiera monetizarlo, no, no, yo soy una persona altruista. ¿eh? Yo no quiero cobrar este dinero. Es más, si hay un dinero a cobrar, que lo cobre esta gente que son los que han creado el contenido. Quiero decir con esto, que vayamos con mucho cuidado con las paginitas de conspiración, porque diciendo esto te pueden chapar, no chapar, no te pueden chapar el, el canal, pero te pueden desmonetizar tu programa en el que tú estás emitiendo el contenido diciendo que nos van a censurar, cuidado porque es falso, todas las falsas informaciones que no sean contrastables van a ser endurecidas, pero bueno, no pasa nada. Hay algunos que van de cabeza a cerrar su canal porque dicen tantas cosas y que no hay manera de contrastarlo, que eh, YouTube lo va a tener muy claro. Fuera, fuera y fuera. Y ya no es un tema de copyright, sino es un tema de seriedad. ¿Mm? Pero eso es otra cosa. Ahora, ¿que podremos hablar de ovnis? Claro. ¿Que podremos hablar del caso Roswell? Claro. ¿Que podremos hablar de lo que sea? Claro. ¿Entiendes? cada uno puede hacer lo que le dé la gana dice juan José gil segarra dice cuánto pagas por los derechos de copyright pues yo pago una página que me dan imágenes y música y vídeos vídeos imágenes y música vale eh, y ya está entonces yo publico automáticamente ya he dicho que son un 80% no en un 100% incluso a veces en un 60% las imágenes que yo cojo para hacer mis vídeos o sea, en vídeo, en imagen y las músicas, yo pago una plataforma. Pero esto lo está haciendo mucha gente ya. O sea, yo no sé eh, qué ganas de decir que nos van a censurar. No confundamos el copyright con la censura. Porque en el momento en que se censura internet, se acaba internet. ¿Por qué? Pues porque habría mucha presión política por parte de muchos sitios. Ahora, los que tienen dinero, que son los propietarios de las imágenes, grandes productoras, grandes cinematográficas de cine, eh, grandes discográficas, etcétera, etcétera, etcétera, lo que van a hacer es presión para que sus contenidos no lo puedas utilizar tú libremente. Porque a ellos les, les ha costado un esfuerzo económico y a ti no. Simplemente ponen la imagen durante dos segundos, que vas a usar dos segundos, y encima, al final del mes, pues ese vídeo te va a dar a ti un beneficio económico de un euro, cincuenta, mil, lo que sea. Y eso es lo que quieren ir cortando. Ya está, no le deis vueltas. ¿eh? No le deis vueltas. ¿Vale? Entonces, cada uno podrá subir lo que quiera. Yo quiero hablar de ovnis. Pues bueno, usted hable de lo que le dé la gana. Ahora, cuidado con meterse con la gente. Porque será dentro del proyecto, de el, la propuesta de ley se ha aprobado también con esto. Cuidado con meterse con la gente. Pero eso, en la calle, tú no te puedes meter con la gente. Vamos a ver, es que yo, eh, es una cosa que incluso no veo mal, ¿de acuerdo? Yo lo veo bien. Tú no, ¿por qué tienes que hablar de mí gratuitamente si yo no te he hecho nada? Tú no me conoces y vienes aquí, eres tal, eres cual, ¿no? Pues... Por ejemplo, ahora este que está aquí, pues ahora llego yo y le digo, pamba, venga, fuera, ya está, ya no lo ve nadie. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se puede eh, ir en contra de las personas, hay que ser prohumanista, no antihumanidad. ¿No? Digo yo, vamos a ver. Entonces, el tema es el siguiente, no se podrá difamar, pero tú intentas difamar en la calle, en la calle, no aquí. Entonces, ¿cuál es el hueco de la legalidad? Internet. Tú, por ejemplo, quieres presentar una demanda por difamación y hay ciertas plataformas que un juez no te lo va a coger. Ahora sí te lo va a coger. O sea, ahora cuidado con la difamación. ¿Vale? Ahora cuidado con la difamación. Eso sí que está dentro de ese proyecto. ¿Vale? Entonces, no confundamos la libertad de expresión con los derechos fundamentales de los hombres. Que es la libre expresión y la no agresión. Ahora, si lo que queremos es eh, de aquí hasta el mes de enero ir aprovechando ¿no? Eh, para poner a parir a uno o a otro, muy bien. Pero el momento que salte esa ley, todos esos vídeos que tú has hecho te los van a quitar. Te los van a destrozar. Ahora, tú haces un vídeo hablando de economía. Pues en el año no sé qué, como estaba haciendo yo estos días. Y no es conspiración. Y el señor Rockefeller y el señor eh, Soros y, el, y los Rothschild y tal. Tú puedes hablar de ellos, por supuesto. Ojo con insultarlos. Porque no te lo van a permitir. ¿Vale? En fin, así que eh, dejo este vídeo por aquí. Porque creo yo que es importante no confundir los derechos del copyright con la censura de libertad de expresión. Y esto no me lo estoy inventando, por favor, entrar, eh, aquí hay un montón de noticias que hablan perfectamente, incluso de los partidos políticos españoles, eh, habla del artículo 11, del artículo 13, un canon europeo eh, que parece ser que se puede pagar un canon, tú podrás pagar un canon, ¿cómo? A través de plataformas, como ya existen. Ya existen plataformas que tú pagas 15 euros al mes, Por ejemplo, las GAE. Las GAE, tú puedes registrarte tu contenido en las GAE y ya está, y no pasa nada. Tú puedes utilizarlo. Oiga, ¿usted qué hace utilizando su propio contenido? Vamos a ver, es ¿eh, mío. Aquí lo tienes, ¿no? Aquí lo tienes, ¿vale? Ya está. Entonces, eh, dicho esto, hay un montón de páginas en el Confidencial, en La Vanguardia, en Europa Press, en páginas alternativas. Es que podéis leerlo, es que lo hice bien claro, los artículos que son y cómo han modificado incluso el borrador que se planteó en el año 2016. Creo que en junio, junio julio del año 2016, si no, me, si no recuerdo mal. Lo que pasa es que ese borrador... Pues, ¿qué ha pasado? Se han metido cosas, se han quitado cosas, han habido acuerdos, no han habido entendimientos y lo han presentado. Ya está. Ahora han dicho, el borrador, vale, ya, está, ya están ustedes de acuerdo, votación. Y han votado más a favor que en contra. Pero no por la ley, por el borrador, que todavía se tiene que votar. Y que si se vota a primeros de año, pues se pondrá en vigor. El caso de que salga, que esto no garantiza de que esto salga, porque esto va a destruir muchas cosas, va a destruir un montón. Entonces habrán presiones. Ya hay plataformas de recoger firmas, hay, presi hay presión por parte de, del partido pirata este que también está recogiendo firmas. Se está recogiendo firmas por todos los lados. Yo he oído por ahí, salgamos a la calle a reivindicar. Eh, eh, eh, eh. Yo salgo a la calle a reivindicar. Eh, que llevemos comida a África y curemos a los niños y le demos de comer a nuestros ancianos que están tirados muchos en la calle, yo salgo por eso, pero porque tú no puedas monetizar un vídeo, porque no quieres pagar una plataforma de pago donde hay imágenes que se te pueden ceder y vídeos y música, eso yo no lo voy a hacer. O sea, eso es sin en contra natura. ¿Vale? Entonces, cada uno que saque sus conclusiones de todo esto. Pero vuelvo a repetir, una cosa es el copyright y otra cosa es la libertad de expresión. No habla de libertad de expresión en, la, en el proyecto de ley del Parlamento Europeo. A ver si leemos un poquito más. Señores, por favor, eh, no quiero ir en contra de nadie ni es mi intención. ¿eh? Así que... Hagamos las cosas como como tienen que ser. No, es que ya he visto varios contenidos por ahí que dices, ¿esto dónde lo pone? Si tengo el, el borrador aprobado, lo tengo aquí. Si es que lo podéis buscar, meteros en la página del Parlamento Europeo y la proposición de ley, y lo tenéis en todos los idiomas. O sea, el que, oh, y nos van a censurar, y... Por favor, por favor. O sea, eh, estamos de acuerdo que las élites y todo esto nos van a controlar toda la vida. Pero de ahí a que ya no se pueda decir nada en internet, se acaba internet. Porque la gente va a liarla muy gorda. O sea, tienen que ir tirando de un hilo y aflojando de otro para que tú te sientas relativamente libre. Pero te van a acortar ciertas libertades que no te tocan. Y Esto lo harán y cada vez que pase más tiempo seguirán haciéndolo. Pero no confundamos una cosa. Con la otra, amigos. O sea, vamos a dejar este vídeo aquí. Yo no voy a dar ninguna opinión. Lo único que digo es que no confundamos copyright con libertad de expresión. Porque a mí, que me pongan un copyright, os lo digo de verdad, me la pela por completo. Y perdonad que hablo así, me da igual. ¿Por qué? Pues porque, caramba, tú no ganas, tú no estás monetizando. Yo estoy monetizando. ¿Qué me cuesta tener una plataforma que voy a pagar 10 euros al mes, que son 300. 200, 150, porque te hacen descuentos y todo. Paquetes de 3, de 6, de 9. Y el vídeo que tú tengas, pues te, es para ti. Luego ya depende de lo avispado que tú seas. Hay gente que se da eh, tres meses de alta en una plataforma y se lía a bajar vídeos, imágenes y músicas y luego ya no paga más. Pero tú tienes el derecho a utilizarlas. ¿Por qué? Pues porque has pagado. La Unión Europea no te dice qué cantidad has de pagar por ello. Echa la ley, echa la trampa. Truquillo, ¿eh? ¿Verdad? Pues bueno, esto es eh, mensaje a navegantes. Así que por mi parte, nada más, amigos. Gracias por estar ahí. He visto a Nacho de Verdad Oculta. Buenas noches, Nacho. Eh, felicidades por el contenido que tienes, que todos lo vemos. ¿eh? Y te felicitamos desde el equipo de En Busca de la Verdad. Y a todos los amigos que estáis ahí, buenas noches, moderadores. Amigos, y ya sabéis, nos vemos en un próximo programa. Eh, próximamente vamos a hablar de esta continua crisis económica, ya he hecho una lista de reproducción incluso, porque vamos a hablar del grupo Bilderberg, del club Bilderberg y de eh, algunos personajes como pueda ser la familia Rothschild, pero sin conspiraciones, simplemente los datos que existen. ¿eh? Los datos que existen. Luego la conclusión, la sacarás tú y por cierto comentaros eh, que para el viaje a Egipto pues queda una o dos plazas más bien una que dos pero bueno así que eh, el que quiera venirse los que se venga y el que no pues nada agradecido y un cordial saludo a todos un abrazo y os dejo porque ya ahora tengo que hacer más cositas así que un besote para todos hasta mañana chao chao